Muy buenas, ¿cómo estás? Si no viste el video anterior, te recomiendo que lo veas ahora, antes de ver este, porque este es un video muy cortito que tiene que ver con el anterior, si no va a quedar como inconexa la información de uno y otro. Te voy a mostrar qué sistemas operativos Linux utilizan las personas que están en el grupo de Telegram de Entropía Binaria. Porque una cosa es cuando una persona que usa Linux recomienda un sistema, y otra cosa es cuando vos le preguntas, ¿y qué usas vos? El Linuxero que te recomiende bien va a tener que despojarse del sistema operativo que su experiencia le brindó al final del camino. Es decir, yo hoy utilizo un sistema operativo de determinada manera y a mi modo, pero yo no puedo pretender que una persona que está dando sus primeros pasos en el mundo Linux haga lo mismo que yo hoy. Porque yo tengo una experiencia de, no sé, un montón de años utilizando sistemas diversos. Elegí uno, que es el que más utilizo, y demás. Entonces yo lo que tengo que pensar es... ¿Cómo hago para que este compañero que llegó hasta la orilla de este maravilloso mundo, del software libre, siga caminando y no se suba al barco y se dé media vuelta y se vaya por donde vino? Entonces vamos a ver eso. Si te acordás, en el video inicial nosotros recomendamos, en general, en entropía binaria, junto con todos los compañeros, Linux Mint, la derivada de Debian. está Linux Mint, Debian Edition, LMDE. Esa fue la que se llevó todos los honores, los laureles, ¿verdad? La segunda fue Debian. Te invito a mirar lo siguiente. Las mismas personas que utilizan estos sistemas operativos que te voy a mostrar ahora son los que te recomendaron esos en el video anterior. Mira, esta encuesta fue realizada hace apenas un par de horas. Los compañeros que lograron responderla la llenaron de esta manera. Yo participé de esa encuesta y participaron un montón de compañeros más. Te voy a mostrar la misma información que ves acá, pero de manera más organizada. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, ahí tenés, para que veas que tanto Arch Linux como OpenSUSE, por ejemplo, comparten el primer lugar y Gentoo y Pupi Linux comparten el último. Por ejemplo, vamos a verlo de forma más clara. Ninguno de los dos sistemas operativos más utilizados dentro del grupo Entropía Binaria son Linux Mint. Sin embargo, a Linux Mint te lo estamos recomendando para ti que recién te inicias y nosotros utilizamos Arch y OpenSUSE como sistemas operativos mayoritarios ahí adentro del grupo. En segundo lugar están Linux Mint y MX Linux, pero no está Debian. ¿Viste cómo son distintos los resultados? En tercer lugar están Debian con Slackware. Y en cuarto lugar están Gentoo y Puppy Linux. Así es como funciona este mundo. Cuando uno recomienda algo, tiene que pensar en la persona. Esto es como regalar un libro. Yo no puedo regalar el libro que más me gustó a mí. Yo tengo que pensar en la persona. Si esa persona es compatible con el contenido que yo lea, entonces sí le voy a regalar el libro que yo más quiero o el que más me gustó. O capaz que se lo regalo para que lo lea porque no lo conoce, no solamente para que lo tenga. Lo mismo cuando vas a regalar otra cosa, esto es lo mismo. Cuando vayas a recomendar un sistema operativo Linux, pensá en qué le viene mejor a la persona antes de pensar en el resultado o el fruto de tu experiencia que te llevó después de 15, 20, 30 años o 10 años a llegar a un determinado lugar. Vamos arriba.